Bueno, pues estoy en ese primer vídeo que hago. La verdad es que me costó coger fuerzas estos dos días. Muy ya me encuentro, por la tarde me encuentro bastante mejor, pasé la mañana bastante mal. Y ya estoy justo en el límite entre Asturias y, y Galicia. Eso que se ve al fondo es el embalse de, de Grandas de Salime. Y estoy ahora bajando por una por una carretera eh, bastante, bastante estrecha en dirección a, a, Negueira de, a Negueira de Muñiz. Y la buena noticia es que ya se acabó la, la cuesta arriba fuerte, como quien dice, ya que estuve en, en Grandes de Salim está como cosa de 700 metros, y ahora pues voy a intentar seguir el, el río en la medida de lo posible y así, aparte de, de cumplir el objetivo de seguir el río, Posiblemente me, me libre de grandes, de grandes desniveles. Y el, el, la razón por la que hubo un, fue bastante duro esta mañana es porque la carretera que sigue el, el Navia desde, desde Navia eh, se desvía en, en, en Pesoz para pasar por Grandes de Salime. Hay una zona donde está el, el embalse de, de Garandas de Salime y es bastante, bastante escarpado entonces la carretera la hicieron pasando por Pesov y hay que subir como, como un puerto justo antes, a, justo antes de llegar a Grandas y luego hay que continuar subiendo un poco más en, en Grandas y luego ya lo, lo que queda es, es para abajo, si se pretende recuperar el el pulso del del Navia. Otra opción de llegar a Navia de Navia ha sido yendo a a Fonsagrada, a través del puerto de la de la Cebo pero posiblemente hubiese sido más, más relajado pero prefiero alejarme un poco y seguir el, el curso del, del, del, del río porque así que así se puede apreciar el espectáculo que, que bueno esto es, un, es una zona que quedó completamente aislada por culpa del, del embalse y prácticamente no hay nada aparte de ...de bosques y de alguna que otra aldea muy, muy, muy pequeña... ...en la que puede quedar muy pocas personas. Y, y nada, eso eso que es iba, una... Lo que iba diciendo, lo que... ...lo que para la zona fue una, una desgracia... ...la construcción del, del embalse de Salime... ...pues ahora permite que se pueda disfrutar de una zona... ...completamente despoblada y está a cierto punto virgen. Solo me qu quiero imaginar cómo sería esto... ...si no se hubiese llevado a cabo... ...una política forestal tan agresiva... ...y, y, y a espaldas de, de los habitantes... ...que terminó con este monocultivo de pinos... Prácticamente hasta las puertas de las casas de los vecinos, de los pocos que, que decidieron quedarse después de la construcción del embalse. Y bueno, todo eso es negativo, lado positivo, la verdad es que es un poco triste. Y es, por ejemplo, la enorme calidad del, del Museo etnográfico de grandes grandes de Salime. que tiene una, una cantidad de, de piezas impresionante y además está muy bien organizado en diferentes, con diferentes estancias, habitaciones como si fuera una especie de, de cápsula del tiempo y yo lo había visitado un par de veces esta vez que pasé por Grandas, no, no lo visité Quería aprovechar el tiempo y avanzar un poco antes de que se pusiese a llover. Calculo que lloverá por la noche, con un poco de suerte. Y nada, continúo por esta carretera, sube baja, sube baja. A ver si encuentro un buen sitio para acampar esta noche. Bueno, las condiciones son menos que ideales. Lleva toda la mañana lloviendo sin parar. Ahora ya estoy en la, en, en la zona más abrupta de toda, la, de toda la ruta y parece que en este momento la lluvia está dando un, un respiro. Así que voy a caminar un poco, a investigar, a ver cómo está este, este camino y a ver si puedo continuar por la, por la ruta que tenía yo planteada y si no pues me toca un ascenso bastante fuerte o volver atrás a Río Porcos. Bueno, voy a lo que voy a hacer ahora es investigar un poco a ver cómo está este camino. Bueno, pues lo veo impasable. Ahí debería haber un debería haber un puente que uniese con ese trozo de la con este trozo de carretera que queda, pero ya no está. Así que hay un sendero, pero no me arriesgo, no me voy a arriesgar porque si ya a 500 metros de Río Porco está así el camino, mejor me vuelvo atrás y me voy a tomar la alternativa a ver, a ver qué tal. A pesar de que me tenga que alejar del, del curso del río y, y que tenga que ascender un montón. Pero bueno. Esto no es, supongo que es como, como peso, otra vez para arriba a ganar altura para luego volver a bajar al navio. Y boquita y pum, todo el día. Bueno, ya volví hasta Río Porcos y ya empecé el ascenso. La verdad es que, por... no me arrepiento excesivamente, es demasiado pendiente. Eso ya me lo esperaba, pero el camino mola mucho. Y las vistas también están geniales. Aquí, como el terreno está en escarpado, pues no, no se plantaron tantos pinos y está más o menos. El, el, las montañas están en las condiciones geniales. Me encanta. Creo que, es, creo que es un alcornoque ese árbol de ahí abajo con tantísimo liquen precioso. Sigo. Voy a quitarme la chaqueta un trago de agua y sigo subiendo. Bueno, me queda otro tirón más. Sigue lloviendo sin parar. Las vistas son impresionantes. Es una pena que no haga un poco mejor el tiempo. Y nada, eso que se ve allá abajo es la pista que va al puente colgante de Río Porcos. Y esa carretera sigue hasta Fonsagrada. Todo cuesta arriba. Y a mí me queda nada, un ascenso. Llevo por lo menos kilómetro y medio. Debí de subir ya 100 kilómetros. Me queda. Me queda todavía un, un cacho más de ascenso. Y nada, a ver qué tal. A ver si consigo. A ver si consigo empezar a, a descender y encuentro un sitio chulo donde. donde dormir a ver si a, a verlo de una de una roca o algún sitio donde esté tapado para... porque nada enseguida va a ser la hora de comer aunque tuve que echar un pisco para subir esta cuesta pero bueno llevo, llevo a los perrinos los de compañía creo que viene ahí Sí, ven aquí ven ahí viene ¿Qué es eso ¡Hola, Chuchi! Me vienen siguiendo desde Río Porcos. Bueno, siguiendo entre comillas, porque ellos van por delante, son dos perros, y van por sí. delante, para ir para abajo. Y yo, como voy súper lento, pues... pasan un poco de mí. Pero bueno, eso te que yo, pues, yo Creo que, que ya estoy prácticamente arriba. Creo que eso que se ve ahí abajo es el puente colgante de Río Porcos. El pueblo del río puercos donde recogí los perros que, me, que todavía me están siguiendo, están conmigo. Y todo eso es el río Navia. Y de repente se ha puesto un día precioso, espero que aguante. Espero que no sea solo unas, unas nubes. Y por ahí para allá es lo que me queda. A partir de ahora supongo que ya me quedará un poco más de ascenso y luego cuesta pues abajo, hasta volver a llegar al, al río. Pensaba que me iba a alejar más del, del río, estaba disgustado yo por perder de vista el, el río Navia, pero, pero no me arrepiento. Es un, fue un, un ascenso muy, muy difícil, sobre todo por lo cargado que voy. Si no llevase tanto equipaje, posiblemente lo, había, lo habría llevado mucho mejor pero bueno, ahora lo que queda es cuesta abajo, un buen pedazo un buen pedazo cuesta abajo, pero primero tengo que acabar de subir esta, esta cuesta arriba y a ver a, dónde, a, ver dónde, consigo a dormir, dónde consigo llegar a dormir y la verdad es que desde aquí las vistas son, son espectaculares espectaculares, no... me habían hablado del sitio este de, de Río Porcos yo lo había visto, había estado al otro lado del puente y había pasado por la, por la pista antes de que se... en el sitio en el que estuve antes en el que faltaba el puente. Por esta parte, por esta zona en la que... En la que esta pista por la que estoy yendo yo ahora, un poco más abajo hay un montón de, de agujeros, de... de minas de... de hierro, creo, si no me equivoco. Así que bueno, es bastante... bastante, muy... bastante espectacular el paisaje. Sigo hasta el siguiente momento en el que decida que tengo que parar a descansar. Bueno, de vuelta a la provincia de Lugo, en este pequeño logueiro. Ahí está el cartel, que hasta ahora, antes cuando salí de Grandes, que también entré en Galicia, no había, no había cartel. Tengo un pequeño problema, bueno, tengo dos pequeños problemas. Primero, perdí uno de los guantes gordos no es gran problema porque no es que haya mucho haga mucho mucho frío de momento y el segundo está ahí arriba del todo y son los dos perracos esos que vienen conmigo desde, desde el río de puercos y bueno, ahora se me adelantan pero bueno, me vienen siguiendo ya empiezo a estar un poco preocupado que no sean unos perros abandonados y que vayan detrás de mí todo el rato pero bueno, si sí veo que no que la cosa para cuando llega nadie de su que me den de quedar 10 kilómetros o así, no vaya a ver ya veré, ya veré lo, que, lo que hago. Pues eso, nada más. Tuve que tenía pensado hacer en Sena otro, otro pequeño vídeo, porque además estuvo muy interesante el, el, el último tramo de, de camino y ahí sí que fue una perrería increíble porque se me juntaron todos los perros y salieron a recibirme, más los dos perros que venían detrás de mí y todos los perracos pequeños del pueblo, así que fue fue interesante como menos pues nada más, a seguir, a ver si consigo llegar, Voy con bastante buen ritmo hubo un pedazo ahí como media hora, tres cuartos de hora de hasta buen tiempo incluso medio se secó la carretera y ahora vuelve a llover muy muy ligero Estoy bien, no tengo frío, el chubasquero aguanta muy bien las ruedas se agarra muy bien en todas las superficies Con lo cual estoy muy contento Quizá quizá algo demasiado peso para pa estos caminos que estoy haciendo Pero bueno, no, no, bueno, no estoy, va aguantando la cosa Así que nada, a ver si, a ver si llego a Navia de Suarna Y, y ya miro a ver dónde, dónde duermo Me bueno, parece que dejó de llover la verdad es que fue un día, un día bastante, bastante mojado. Estoy en medio de unos, de unos castaños, conseguí encontrar un, un sitio seco justo debajo de, de un castaño seco grande. Y con lo poco que había por aquí y madera que fui consiguiendo, pues me, estoy, me hice una hoguera en la que pude hacer la cena y ahora estoy intentando secar las botas que estaban bastante bastante mojadas y ahora pues estoy dudando si llevarme la, la hoguera intentar trasladar la hoguera a donde tengo la la maca que está más para allá O si dejarla aquí seguir secando aquí estoy bastante incómodo es por decir un, un triángulo muy pequeño en el que en el que puedo tener el fuego y estar yo sin que me caigan las pingueras de las gotas de las de las de las hojas del árbol y allí no tengo absolutamente nada pero bueno podría estar sentado en la maca perfectamente no sé no sé qué haré. que volverá a llover en cualquier momento o no, quién sabe pero mañana da bastante bueno ha nublado, no, que no va a llover así que estoy un momento bastante, bastante indeciso ayer desde el último vídeo me costó bastante trabajo sacarme de encima los coñeteros perros que me perseguían al final tuve que tirarles unas, unas piedras antes de de llegar a las carreteras más grandes, antes de llegar a, a Navia de Suarna. Y Navia de Suarna había estado antes, no me acordaba cómo era. Muy chulo, hizo un par de fotos, lo que el tiempo me dejó. Y ahora pues estoy a unos, a unos cuantos kilómetros de Navia de Suarna. En dirección a, a Becerrea para mañana. Y mañana ya cama, lavadora calefacción, todas esas cosas que no tuve estos días y que la verdad es que para hoy sí que lo, no estaría nada mal.